Vamos terminando de entrar, ahí, ya. Os presento primero a Joaquín Dopazo, y después, primero va a hablar Joaquín Dopazo y después va a hablar eh, Javier Melero. Eh, Dopazo nos va a hablar de la estrategia de uso secundario de datos para el sistema de salud andaluz y él es director del área de bioinformática en la Fundación Progreso y Salud y del área de eh, bioinformática del SAS. ¿No? Sí. vale. Más o menos, <risa> más o menos. Ya os lo dice él tranquilamente. Eh, un aplauso para Joaquín Dota. Pues, ¿Se me oye así o hace falta... El... Ah, vale, vale, pues lo pongo así. Bueno, pues eh, lo primero, gracias por la invitación y... Fue un poco rápido, pero bueno, conseguimos encajarlo. Una pequeña puntualización. Soy, soy el director de, de lo que ahora le llamamos la plataforma de medicina computacional porque integramos lo que era la antigua área de bioinformática y la antigua área de Big Data. Y ahora, digamos que hemos, mmm, tenemos bajo el mismo paraguas todo lo que es la gestión de datos, en, digamos, cara al sistema de salud. Nosotros desde Fundación nos dedicamos sobre todo a temas de innovación, más que a temas de soporte. Entonces nosotros lo que hacemos son los proyectos piloto intentar pues no sé montar cosas que luego puedan ser de utilidad para el sistema de salud siempre que tengan algo de innovación entonces eh, voy a empezar un poco provocativo vale esto, a ver. vale bueno esta es la situación que tenemos la situación que tenemos ahora mismo con los datos clínicos es algo parecido a esto a un lado de esta muralla china, que es la, la, la, digamos, la red, el, el firewall de la red corporativa. A un lado tenemos todos los datos que se están generando y tenemos el conocimiento de, de, nuestros, de nuestros médicos sobre qué es, qué es lo interesante, qué necesitamos saber y qué preguntas hay que hacer a los datos. Y luego, de una forma... Siguiendo un patrón de, de investigación y de generación de conocimiento que, que ya pertenece a otra época, aunque aún no, pero ya está empezando a pertenecer a otra época, tenemos todas las estructuras de computación, imaginemos pues, el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, eh, el CICA de aquí mismo, son estructuras que están fuera del sistema de salud y además que normalmente dependen de otras, de otras administraciones. ¿no? Y luego pues, tenemos mucha experiencia en análisis de datos ¿Eh? aunque muchas veces no se sabe qué preguntas hacer. Y esta es la situación que tenemos. Entonces, eh, ahora mismo el sistema de salud es uno de los principales generadores de datos y, y, y se calcula por ahí que probablemente vaya a tener más volumen de datos que muchas de, los, de, los, de las entidades de Internet, más que YouTube, más que esto va a llegar a tener más. Simplemente por la digitalización, lo grabamos todo y si lo almacenamos, somos capaces de almacenarlo todo, la generación de datos va a ser brutal. Estoy hablando también del futuro de los datos de, que vengan de dispositivos eh, que, de, que llevarán los pacientes, va a haber mucha más telemedicina, etcétera, etcétera. Y todo eso está ahí. Entonces, la cuestión es, tenemos una generación de datos y ¿cómo hacemos esto ahora? Básicamente se piden los datos, los datos se sacan, se anonimizan, todo ese tipo de cosas, se van a los sitios de computación, eh, los Clínicos tienen mucho papel en, en qué es lo que, se, que, lo que se pregunta esos datos. Y luego estos datos, pues el análisis de estos datos genera un conocimiento. Ese conocimiento, pues en forma de pues, sistemas de eh, soporte a la decisión, predictores, etcétera, etcétera. En algunos casos es comercializable y el sistema de salud tiene que pagar por la implantación de ese tipo de cosas. Y esto, pues ahí, en el fondo hay un problema de justicia, ¿no? Es decir, a ver... Eh, se está generando los datos, se está poniendo un conocimiento se está haciendo toda esa custodia de datos, etc. al final eso genera un conocimiento y encima hay que pagar por el conocimiento Es un poco pertenece un poco a otra, a otra época entonces eh, la idea que estamos echando a andar y de hecho os comentaré ahora un poco cómo, en qué estado está, es eh, un poco hacer lo que ya se está hablando y os sonará esto de llevar el algoritmo al dato en lugar del dato al algoritmo entonces la idea es Tener eh, lo que le llaman los Trusted Research en los ingleses que lo han inventado ahora para el tema de los 100.000 genomas. En Inglaterra tenían un sistema de salud absolutamente disgregado, eh, cada hospital iba por su cuenta y entonces lo que han hecho ha sido el gel este, el Genomics England, en el cual es una estructura que está im imbricada en el sistema de salud inglés Ahí se recogen todos los datos dentro del sistema de salud y se hacen los análisis ahí dentro. Los datos no salen, con lo cual no hay un impacto en protección de datos y lo que en... hay capacidad de computación y lo que entra es la, la capacidad de análisis. Esto es, lo, esto, es, esto es una situación que si conseguimos hacerla funcionar será ideal. Además, esto pues está muy bien porque permite además al sistema de salud monetizarse de... Este tipo de desarrollos, este tipo de desarrollos realmente son vendibles. El sistema de salud o sus fundaciones o lo que sea pueden monetizarlo con lo cual se hace más sostenible el sistema de salud, que es una cosa que, que no está mal. Entonces estamos pues eso, en el contexto de datos de mundo real, que serían los datos según salen del, del según los sacamos de las, de las bases de datos de, del sistema de salud y el utilizar evidencia del mundo real, es decir, análisis de esos datos, para generar conocimiento. Eh, no sé si conocéis todos, porque esto es uno de los grandes desconocidos muchas veces, aunque ahora cada vez se conoce más. Esto es un recurso que yo pienso que no hay otro parecido en el mundo, que es, es la base poblacional de salud, de la cual hablaré aquí ahora. Eh, bueno, esto es la siguiente diapo, que no había visto. Esta diapo hablo aquí hablo de el, la forma en la que se está arreglado el, el uso, el acceso a los datos, a los datos de clínicos. ¿no? Esos datos incluyen lo que sería Diraya, es decir, las, toda, toda la el sistema de digitalización de, de, de los hospitales, la base poblacional de salud, que me voy a centrar en ella, y otros registros por registro de pacientes de cáncer, etcétera, etcétera. Es decir, todos los datos. Hay una instrucción, esas instrucciones eh, la, la podéis eh, consultar. Nosotros estamos muy centrados en la base poblacional de salud. No porque los otros no se puedan utilizar, sino porque este es muy cómodo. Tenemos, un registro, eh, tenemos aquí los registros de más de 13 millones de pacientes acumulados desde 2001. Eh, desde luego en España no existe un registro de estas dimensiones y probablemente en el mundo tampoco o con tantísima información todo junto y todo muy bien estructurado esto es un recurso que, que, que hay que utilizarlo hay que utilizarlo y que, que, está absolutamente infrautilizado y hay que utilizarlo más y ahí es donde estamos empujando eh, es, esto os entresaco algunas de las partes de la, de la instrucción. En principio, las entidades solicitantes son investigadores, eh, que sean o de centros del, del sistema de salud o, sus, eh, o, o las fundaciones, etcétera, etcétera. Y solicitudes de investigadores de otras entidades que no sean del sistema de salud pueden, pueden conveniar con las fundaciones y se puede hacer el acceso, es decir, está abierto el acceso, y veréis que hemos hecho varias pruebas de concepto con empresas y todo, no ya solo con investigadores, sino con empresas, es decir, esto es factible. Hay que pasar, como en todo estudio clínico, por un comité ético, eso no, no lo vamos ni a discutir, esto es, esto es, esto es lo que hay, y esa es un poco la documentación requerida, que parece mucha documentación, pero realmente solo hay dos aspectos eh, que es, cuestan un poco más de trabajo. Pues el resto de cosas es pues, el proyecto y eh, las típicas declaraciones que hace uno de que no va a identificar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace falta? Pues un dictamen de aprobado por el comité ético, que necesita absolutamente todo el todo proyecto y una evaluación de impacto en protección de datos. Que, haciendo este análisis dentro de una estructura que está dentro de, de, la, de lo que es la red corporativa, sale positivo siempre. Esto suele poner problemas, la comisión de evaluación, cuando dice, voy a sacar los datos, lo voy a anonimizar. ¿Cómo lo vas a anonimizar? Garantízame que no se identifican pacientes. Pues le voy a poner, es que necesito los distritos. Si Necesita los distritos, tenemos que cambiar las edad, eh, agregar las edades. O sea, la anonimización es un proceso muy ad hoc para el estudio que se vaya a hacer. No, no, no existe una anonimización mm, que sirva para todo. O bueno, o si se hace una anonimización que sirva para todo, normalmente esos datos no te sirven porque son tan poco informativos y están tan agregados que casi no los puedes utilizar para nada. ¿no? Pero bueno, que el procedimiento tampoco es terriblemente complicado. Es un poco farragoso, lo voy a... <risa> os lo cuento con experiencia, pero es factible. ¿no? Y, y todas estas cosas son farragosas hasta que se empujan, se engrasa el sistema y se, se hace más, más rápido. ¿no? Esto es lo que comentaba, el procedimiento tradicional, que es sacar, eh, pedir, pasar, eh, hacer el impacto de producción de datos y, y, y sacarlos, y normalmente eh, se caen los proyectos en esta, en esta fase. Esto es lo que os comentaba antes. Nosotros lo que, lo que proponemos es el entorno seguro de investigación, esto inspirado en lo que os he comentado, los Trusted Research Environments, estos. Y básicamente... Eh, hay que ser un poco raro porque he puesto algunas flechitas muy claras, pero aquí hay una flechita. ¿no? Básicamente, esto sería, esto por el 3, es la forma, digamos, clásica de hacerlo, en la cual se pide una aprobación al comité ético, etcétera, etcétera. Los datos se extraen, se anonimizan y salen fuera. Esto es lo que tenemos ya en marcha, que es la petición. Entonces los datos se analizan dentro del sistema de salud y esto está ya funcional. El problema de esto es que ahora mismo, como lo hacemos o nosotros o nosotros con colaboradores, pues hay que hacerlo con nuestras manitas y eso es poco escalable. Y a lo que vamos y en lo que estamos pensando en temas de compra, de, de compra pública innovadora y temas de fondos de estos de, de europeos, y, y, etc., es hacer que el acceso sea se puede hacer un acceso seguro. Es decir, que estando los datos dentro, se pueda desde fuera, desde los solicitantes, hacer un acceso seguro en el sentido de que tú puedas manejar los datos, hacer los cálculos que quieras con los datos, pero no puedas ni extraer los datos ni hacer operaciones que lleven a la posible reidentificación. Esto es un problema técnico y esto es algo que es factible y que se puede hacer. Yo creo que lo más importante inicialmente ha sido dar este paso, porque es crear una cultura de que esto sí que se puede hacer. ¿Eh? No tengamos nuestros datos, pero no los usemos por miedo a que vayan a pasar cosas, lo ponemos en marcha, creamos, generamos una confianza y demostramos que se pueden utilizar, se pueden utilizar con empresas y todo, vamos, que no hay ningún problema. Y luego lo otro es un problema técnico, los problemas técnicos son una cuestión de tiempo y la inversión, los problemas filosóficos o de otro índole son mucho más complicados, pueden no ser resolubles y en este caso yo creo que esta parte la hemos resuelto. Eh, esta es la infraestructura que os decía, que además eh, la hemos... Bueno, a ver, teníamos, teníamos computación. Lo que pasa es que yo lo que quería es hacer un sistema de computación específicamente financiado por un proyecto de infraestructura de la consejería específicamente para esto. Lo cual pues, es una doble bendición de la propia consejería, da... Una infraestructura para hacer análisis de datos seguro. Y esto existe ya, y lo tenemos ya en marcha. Eh, bueno, ahora mismo bueno, tenemos más computación, que la, que la podemos añadir a eso, pero oficialmente es un equipo de GPUs y un cluster de computación con 64 nodos. Ahora mismo esta infraestructura, en términos de personal, está autofinanciada por los proyectos que tenemos con las empresas, con lo cual, encima, y además nos da para hacer proyectos con el SAS o con otras entidades, en fin, no digo que gratis, pero prácticamente gratis para nuestro sistema de salud, porque esa infraestructura está financiada por el uso de las empresas. Eh, ahora tengo unos ejemplos para que veáis. Esto fue uno de los primeros que hicimos con el, con el este de la, eh, de la vitamina D, el efecto protector de la vitamina D sobre muerte en pacientes hospitalizados, que pues, demostramos que efectivamente tiene un efecto protector. Eh, luego otro, pues aprovechando todos los datos que teníamos de, de secuenciación de virus del circuito de secuenciación que hicimos datos que los mandamos también a la base poblacional de salud, con lo cual tenemos los datos de los genomas de los virus y los datos de la clínica de los pacientes juntos, y podemos hacer esos estudios comparativos, pues hemos visto que hay algunas variantes de los virus y algunas mutaciones específicas que llevan los virus tienen, eh, causan más mortalidad en los pacientes y otras incluso son protectoras. Y esto es muy interesante porque pasamos de la definición de variantes de preocupación que se hace pues poniendo en una plaquita el virus y el anticuerpo, es decir, parece que se escapa de la reacción de anticuerpos a decir, no, esto, esto es lo que pasa en la realidad. En la realidad lo que pasa es cuando estos pacientes se infectan a cualquier edad, a cualquier comorbilidad, eh, fumador, no fumador, etcétera, etcétera, se mueren más por este virus o se mueren menos. Entonces, esto es una definición... Real de que es una variante de preocupación eh, bueno, esto lo hemos extendido a más tratamientos, eh, que esto es como el de la vitamina D pero a más tratamientos, hay una serie de tratamientos por aquí que, que son protectores eh, y esto es un poco el esquema de las colaboraciones que tenemos ahora mismo en marcha. Eh, pues un proyecto con Pfizer, por ejemplo, en el que se ve el efecto protector de anticoagulantes eh, sobre eh, ictus en, en pacientes que han tenido previamente fibrilación auricular. Fijaos las cohortes que salen. 64.500 pacientes. Claro, son las cohortes que luego, no sé si fijáis, pero los intervalos de confianza son muy pequeñitos, porque son unas cohortes que son enormes, con lo cual salen unos resultados muy, muy sólidos. Proyector temprano de cáncer de ovario, basado en patrones de uso del sistema de salud. Eh, detección de... y luego esto, tenemos una otra rama que es en enfermedades raras, que está muy interesante porque podemos tratar, estamos tratando de detectar pacientes no diagnosticados, con enfermedades raras no diagnosticadas, que por el patrón y de la, eh, sus eh, eh, síntomas, etcétera sus medicaciones, su uso del sistema de salud, podamos sospechar que son enfermos de enfermedades raras. Como no son datos anonimizados, sino son datos que cada vez se piden y se utilizan para cada proyecto específico, estos datos están pseudonimados. Y nosotros, obviamente, previa autorización del comité ético que la da, Podemos re pedir la, re la identificación de los pacientes con los clínicos que nos acompañan en el proyecto y decir, bueno, eh, podemos ver este paciente que quizás esté dándole un mal tratamiento porque es un paciente de una enfermedad rara y no de la enfermedad que usted cree y tal. Y entonces eso, eso vamos a hacerlo masivamente en el futuro y puede ser muy interesante. Y luego ya para acabar, os cuento un poco temas de ciencia ficción. Es un proyecto que tenemos con el Instituto de Investigación Avanzada en Inteligencia Artificial de, de Viena. Y son los pacientes sintéticos. ¿vale? No sé si conocéis esta página, y que genera fotografías, eh, fotografías de personas, pero que no son reales. Y A ver si distinguís cuál es de estas es una persona real y cuál no es una persona real. Ninguna es real. -todas, todas, son, <risa> todas son sintéticas. Y esto se está utilizando para, para por ejemplo, en anuncios y cosas de estas, porque dice, a ver, hazme tres chavales jóvenes con los pantalones rotos, con no sé qué, con una moto, con caras y Y se lo fabrican y no pagas derechos de imagen, no tienes problemas de tal. Y esto se está haciendo ahora, esto, esto existe. ¿no? Entonces la idea es, bueno, si esto se puede hacer con caras, yo lo podría hacer con historias clínicas. Puedo coger historias clínicas donde tenemos un proyecto con diabetes, historias clínicas de diabetes y empezar a generar pacientes ficticios de diabetes, es decir, historias clínicas ficticias que corresponderían a pacientes, tendrían las propiedades de pacientes diabéticos. Fijaos que esto puede aprender relaciones entre las variables que yo no conozco, es decir, yo podría descubrir cosas que no conozco en las... En los pacientes sintéticos porque va a capturar relaciones, las conozca yo o no. Esto se hace unas redes neuronales específicas de inteligencia artificial, que es una combinación entre un generador de cosas, en este caso sería un generador de caras, aquí sería un generador de historias clínicas, y un discriminador. Entonces tú tienes los de verdad y los que te va generando. Esto te empieza a generar, por ejemplo, caras aleatorias y, y tienes caras de verdad. El discriminador te dice, eso no es una cara. ¿Por qué? Y entonces le retroalimenta y dice, pues porque no tiene ojos. Entonces el generador le pone ojos. Dice, pero es una cara, pues no tiene orejas. El generador le pone orejas. Y después de varios miles de millones de rondas de entrenamiento, al final acaba generando caras que el discriminador no es capaz de distinguir de las caras de verdad. Y la idea es generar historias clínicas con patrones de diagnóstico, patrones de medicación, de etcétera, etcétera, de pacientes de un tipo que sean indistinguibles de esos pacientes. Eso sería perfectamente exportable, porque eso no corresponde absolutamente a ningún paciente. Y bueno, básicamente esto era todo lo que os quería contar. Eh, luego. Os puedo dar más detalles de toda esta infraestructura y todo esto y que sepáis que estamos abiertos a colaboraciones y a proyectos. Pues muchas gracias. Os presento ahora a Javier Melero. Cuando termine Javier Melero tendremos turno de preguntas para los dos. Eh, Javier Melero es investigador y subdirector del DASTI y nos va a hablar de inteligencia artificial aplicada a la salud y los proyectos que eh, llevan a cabo desde Granada y desde el DASTI. Lo arreglo. Ya está. Pues muchísimas gracias, Javier. Eh... Bueno, pues muchas gracias y gracias a la organización por, por invitar al instituto. Bueno, ha venido genial la conclusión de Joaquín, porque ha terminado hablando de inteligencia artificial. Y aunque habéis visto en, en esta jornada algunos de los proyectos, eh, quizá muchos no sepáis qué es esto de, de DACI. Ah, para abajo. Ah, vale. Bien, DACI es un instituto, el Instituto Andaluz de Inteligencia Artificial. Antes he hablado del Instituto Austriaco de Inteligencia Artificial, pues aquí en Andalucía tenemos un instituto con casi 200 investigadores, eh, casi la mitad de ellos, 94 doctores y más de 100 en formación, que un gran bloque de ellos está ubicado aquí en Granada, tenemos la sede aquí en el edificio de Empresas PTS, pero también hay expertos de inteligencia artificial en Córdoba y expertos de inteligencia artificial en Jaén. Desde este instituto se abordan muchas experiencia de investigación. Como sabéis, Granada eh, dicen que es el epicentro de la inteligencia artificial en España y así es. Pero DACI tiene entre su misión, entre su razón de ser, formar nuevos doctores, impulsar la investigación en varias líneas desde la ciencia de datos, la inteligencia computacional o la aplicación de la inteligencia artificial a diversos problemas, entre ellos la salud. También ser referente a nivel internacional en cuanto a la investigación en inteligencia artificial. Aportar y apoyar la transferencia de conocimiento, que no se quede solo en publicaciones, en los papers, sino que se genere riqueza en el entorno de las tres provincias en, en las que estamos. Participamos y tenemos diversos medios de, de divulgación científica y en general y en el más amplio sentido de la palabra, formar a los profesionales en la inteligencia artificial. Este instituto se creó hace cinco años entre la Universidad de Granada y Jaén y hace cuatro años se unió la Universidad de Córdoba. A nivel de publicaciones científicas, pues no hay discusión. Eh, recientemente, bueno, he tenido que documentarme por comparar, ¿no?, para el tema de la candidatura de la ESI en Granada con otro centro de investigación en España y con todo mi respeto a los demás, pues no hay color. ¿vale? Este instituto en cuatro años, pues tener 1.176 publicaciones con una gran cantidad de internacionalización o 20 investigadores en el top 2% de investigadores del mundo, pues ahora mismo en España no hay competición. De hecho, en los últimos rankings, la Universidad de Granada es la tercera de Europa en investigación en inteligencia artificial. Solamente eh, por detrás de Oxford y Zurich, creo recordar. ¿Y en qué temas se investiga en Granada y en Córdoba y en Jaén en inteligencia artificial? Pues hay desde temas muy especializados, como entornos inteligentes, clasificación, selección de características o bibliometría. Temas ...mucho más amplios en cuanto a producción científica... ...como temas de ayuda a la decisión... ...deep learning... ...detección de enfermedades, big data... ...otros temas transversales... ...que pueden ser aplicados a cualquier disciplina... ...como la clasificación, la detección de anomalías... Eh, ...toma de decisiones... ...y algunos temas que bien o son incipientes... ...y están naciendo... Eh, ...o son muy específicos, muy concretos... ...y no tienen un gran desarrollo... ...como en el análisis de sentimientos... ...los ensembles, algoritmos meméticos... ...o los ya tradicionales algoritmos evolutivos. Quiero decir que entre 200 personas investigando en inteligencia artificial... ...pues es normal que estemos de todos los ámbitos... ...y empezando nuevas líneas, como por ejemplo la ética confiable... ...la inteligencia artificial ética, la inteligencia artificial confiable... ...o la explicable, que de hecho uno de los artículos del mundo... ...o el más citado de todo el mundo fue creado por, por Natalia, por Paco... ...y otros investigadores sobre la inteligencia artificial explicable... Llevamos muchos proyectos de investigación, obviamente, varios internacionales, y entre esos internacionales hay eh, dos relacionados con la medicina. Uno relacionado con Big Data y Machine Learning en medicina personalizada, que veremos, y creo que Coral estuvo hablando un poquito de ellos ayer. Y otro... ...sobre medicina forense, que es la salud de los muertos... ...pero bueno, también al fin y al cabo es un poquito de salud, ¿no? Pero esas mismas tecnologías que se aplican a la identificación forense... ...se pueden utilizar también a la identificación de los que todavía eh, nos alimentamos. Eh, la investigación no solo viene de fondos públicos... ...sino también de relación con empresas privadas. Aquí podéis ver grandes multinacionales de diversos sectores... De telecomunicaciones, eh, energía, aseguradora, con el ejército, etcétera. Pero también en salud. Tenemos colaboraciones y proyectos con universidades y hospitales norteamericanos, con universidades y hospitales europeos y, por supuesto, con hospitales públicos y el Servicio Público Andaluz de Salud, tanto San Cecilio, Virgen de las Nieves, la Virgen de la Victoria de Málaga o empresas privadas, ¿no? HT Médica, o Ingenia, o Vita Hospital. ¿Podríamos decir que la salud es uno de los grandes campos de investigación de Daci? No necesariamente, es uno, y además de los que más satisfacciones da. Porque cuando te encuentras con proyectos como este dirigido por Igor, eh, con colaboradores de Estados Unidos, que sirven para predecir el, la calidad de vida de las personas mayores, para saber... Eh, cuál es su riesgo de recaer tras el alta médica para monitorizar su vida diaria, pues hemos traspasado fronteras. No se está haciendo este proyecto aquí, se está haciendo allí. Igor, por ejemplo, pasa seis meses en España y seis meses en Estados Unidos. O recientemente salió publicado en Ideal este proyecto, también realizándose en Estados Unidos, donde eh, se monitoriza los cuidados que se hacen en UCI a los pacientes. Y se puede predecir cuánto tiempo van a estar, si van a recaer, si van a volver, las tasas de mortalidad, de sepsis, etcétera. Antes ha hablado mucho de los datos, de la importancia de los datos. Dicen que los datos son el petróleo del futuro, pero el petróleo sin un motor de combustión no sirve de nada. Entonces podemos tener muchos datos, pero hay que saber qué algoritmos y los datos... No sé yo, pero yo creo que los datos de las UCI norteamericanas no tienen que ser muy diferentes de los datos de las UCI españolas. Quiero decir que los algoritmos van a funcionar en el mismo sitio, que un, un algoritmo que se aplica en un lugar podría ser debidamente entrenado, aplicado en diferentes sitios. En cada una de las fichas pues estoy poniendo el correo electrónico del investigador de referencia por si a alguien le interesa, pero combinar en un proyecto el procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje integrado, los sistemas de, de tiempo real, pues es bastante interesante. Por otro lado, también el equipo de Igor y Coral pues, trabajan secuenciación genómica para la detección, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. Llegan a predecir el éxito de un tratamiento médico concreto, eh, la, la predicción de que una persona pueda adquirir ciertas enfermedades y todo eso pues con aprendizaje profundo, supervisado, no supervisado, eh, análisis de neuroimágenes, etcétera. Coral en concreto eh, lidera el, el tema, ella es, es bióloga y trae, trabaja en el tema de la, de la detección con plataformas multiómicas del tratamiento diagnóstico y tratamiento del cáncer y aplicando técnicas de deep learning, de inteligencia artificial explicable o eh, el uso de los biomarcadores son han sido capaces de detectar y de identificar distintos tipos de cánceres y linfomas. ¿Vale? Y de seleccionar los biomarcadores. Ciencia hecha desde Granada. ¿Vale? Que a veces salen. que si, unos islaríes, unos alemanes. Bueno, pues se hace, como sabe el compañero Camacho, que se hace aquí mucho, mucho de bien. En la Universidad de Jaén, nuestra compañera Macarena, pues también ha estado trabajando en el tema de monitorización de pacientes con cardiopatía isquémica utilizando guarables. Aquí sí si es en un proyecto con, en colaboración con el sistema Andaluz de Salud. Y bueno, utilizando la arquitectura en la nube y los sensores, pues pueden monitorizar a las personas que están recibiendo en ese momento el tratamiento de rehabilitación cardíaca. O el equipo de Juan Magorri, que está especializado en el tratamiento de neuroimágenes, en la detección de enfermedad a partir de neuroimágenes. Esto también es inteligencia artificial y también son datos eh, que, se, que se están haciendo desde aquí. Y es un proyecto enormemente grande, ¿vale? el PETRA. Como he comentado, Sergio Dama y Oscar Cordón llevan pues como 15 años trabajando en la detección de, en, en la identificación forense. De hecho, tienen varias patentes, tienen un software que he utilizado en uno de los países con mayor delincuencia que es México. En México se utiliza muchísimo esta tecnología desarrollada en Granada para identificar a los cadáveres que encuentran, que por desgracia, pues son varias decenas al mes. Y lo hacen tanto a partir de modelos 3D del cráneo como a partir del análisis de las imágenes bidimensionales. Esa, esa información se trata de forma diferente, con algoritmos diferentes de Big Data, pero son, eh, tienen el software líder mundial en, en este tema. Algo que también salió y fue increíblemente la agilidad con la que se consiguió, y está aquí José Luis que participó en el, en el proyecto, eh, fue la detección, ...de COVID, el diagnóstico de COVID... ...a partir de radiografía... ...mientras las PCR, les recordad que no ha pasado tanto... ...que se tardaban días o muchas horas... ...en conseguir el resultado... ...a partir de la radiografía... ...se conseguía una tasa de acierto muy superior... ...a lo que conseguía el ojo humano... ...y por encima de los resultados que se conseguían... ...otros equipos internacionales... ...y otra gran aportación... ...que se ha hecho... ...es que el dataset que se utilizó... ...está disponible para la comunidad científica... ...la ciencia no eh, comercia con los datos. La ciencia lo pone a disposición para que otros científicos puedan probar sus algoritmos y hacer que la ciencia avance. Entonces, eso es una de las filosofías de Daci, que los datasets de los que dispongamos se puedan compartir para que otros compañeros de otras partes del mundo puedan testar su, sus algoritmos y lo puedan, lo puedan mejorar. Aparte de toda esta investigación, en Daci, con casi 100 doctores, pues abordamos eh, la formación en inteligencia artificial y en la gestión de datos para el resto de la sociedad, no solo a través de másteres o titulaciones oficiales o propias de posgrado de formación permanente, sino también la formación interna para nuestro doctorando o cursos para profesionales que nos piden específicamente que desarrollemos ciertas habilidades dentro de su empresa o de su institución. Todo esto estamos haciendo un trabajo de divulgación para que se dé a conocer, para que se sepa cuando alguien piense en inteligencia artificial en ciencia de datos no se vaya solo al MIT, solo a Harvard o solo a Zurich, sino que ya desde aquí empecemos a ver que en Andalucía, que en Granada principalmente hay una fuerte fuente de conocimiento que puede ser el motor que dé uso a ese petróleo que ahora mismo se tiene en salud y que creo que es un buen momento ...para poder ponerlo en marcha. Trabajamos intensamente desde la Universidad de Granada... y ...desde las otras dos universidades... ...en el desarrollo del EDIH Air Andalucía... ...que es un consorcio de todas las instituciones y empresas... ...que trabajan en IA y robótica... ...para que cualquier PyME, cualquier institución... ...tenga una ventanilla única... ...para solicitar servicios... ...para encontrar las soluciones a sus problemas... ...relacionadas con la IA y la robótica... ...hemos estado desde el principio... ...y empezó en esta sala... ...en el desarrollo del ecosistema A-Impulsa... ...que está empezando ya... ...ya se conoce lo que es Impulsa... ...y es todo lo que mueve la inteligencia artificial en Granada... ...y con el ILAB, que está en el edificio... ...de ahí al lado... ...y quien no se haya todavía enterado... ...que Granada es candidata para sede... ...de la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial... ...yo lo digo... ...que vote ahora... ...ahí tiene un QR... No, ...esto no va por votación... ...es simplemente para decir que somos... ...además de la, más la mejor candidatura... ...la que más apoyo ciudadano tiene... ...entonces ahí tenéis un QR... ...y ahí hacer la firma digital... ...y con eso cuenta... ...que al final la, la decisión... ...la van a tomar en un despacho... ...pero bueno, vamos a dar todos los argumentos... ...para que realmente... Eh, ...pues esta sea la sede... ...y se supervisen temas... ...como los que ha comentado Joaquín... ...del acceso a los datos sanitarios... ...del uso de los algoritmos... ...y que no va a ser algo que se decida en Granada, sino que va a ser algo que se decidirá en Europa, pero esta agencia será la encargada de supervisar de que cualquier algoritmo de inteligencia artificial aplicado a datos sanitarios, cualquier legislación de acceso a datos sanitarios, cualquier compartición de datos cumple unos criterios que sean seguros tanto para el paciente como para el sistema como para los investigadores que lo utilizan. Así que muchísimas gracias por atender. Creo que es el momento ahora de empezar una tertulia. Muchas gracias. Una gran labor la de Gast. Eh, sí. Quedar con un micro. Turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, eh, Vale, empezamos. Empezamos por atrás. Bueno, muchísimas gracias a los dos por la por vuestra intervención y por lo que nos habéis contado, ¿no? Y poner a vuestra a nuestra disposición, ¿no? Pues todo el potencial que, que tenéis. Una preguntita para, para Joaquín Dopazo. Joaquín, el, ¿hay datos de Ómica y datos de G dentro del, del, del banco de datos que tenéis? Pues aún, aún no, la respuesta es aún no. Estamos, De hecho, cuando cuando vine para aquí, y vine un poco a intentar poner en marcha temas de genómica y la verdad es que estamos yendo bastante despacito. Eh, porque, bueno, era un, eh, esto ocurre porque en muchos sitios tienen pequeñas soluciones y entonces es muy complicado reorientar el tema. Estamos en ello, estamos intentando que no tengamos charcos de datos y no haya soluciones hospitalarias que creen charcos de datos en lugar de recibirlos, pero lo cierto es que está siendo complicado. Lo que sí que hemos conseguido es, como en la parte de infecciosas, no había tanta costumbre de secuenciación, sí que hemos conseguido montar un circuito de secuenciación genómica de virus del SARS-CoV-2, que luego en cuanto ha venido el de la viruela del mono, en dos días teníamos ya la primera secuencia hecha y lo seguimos centralizando. Ahí sí que hacemos un sistema más centralizado que abarata primero, por un lado, los costes de secuenciación, por otro lado, hace que no haya tantas manos de laboratorio tocando y haciendo los datos que sean mucho más estandarizados y luego los centralizamos todos y esos datos luego los mandamos a la base poblacional de salud y la idea es recoger todos esos datos también de la genomía de los pacientes y de los por ejemplo de los cánceres, etcétera, etcétera eso de las biopsias de cáncer, no solo el genoma del paciente, sino el genoma del cáncer del paciente. Y eso esa, la idea es recogerlo y ponerlo. Pero lo cierto es que a día de hoy eso está poco avanzado, desgraciadamente. Y otra preguntita rápida en relación con, con la generación de pacientes sintéticos, que me parece algo bueno, que puede ser muy, muy, muy útil en el futuro, sobre todo luego aplicar a enfermedades raras, ¿no? El, ¿Lo estáis haciendo vosotros? que no me ha quedado muy claro. ¿Lo está haciendo una empresa? ¿Lo estáis haciendo en colaboración? ¿Quién está haciendo eso? No, esto lo estamos haciendo nosotros. Lo que pasa es que lo estamos haciendo en colaboración con, con el, el instituto este. Lo estamos haciendo con ellos y no con vosotros porque os han dado dinero. No, no por otra cosa, que, que tenemos que tener colaboraciones, luego hablamos. Tío. No, no, tío. Pero bueno, porque, y aparte porque es que yo ya teníamos, ya bueno, con uno de los directores organizamos un, una conferencia anualmente y tenemos una cierta relación y estaban muy interesados. Eh, sobre todo porque organizamos esta conferencia en la que hay, una, hay un, un challenge cada año y queremos un año hacer un challenge basado en datos sintéticos, que también es muy interesante para formación, etcétera, etcétera. Y como, eh, por tu relación con enfermedades raras, eh, disponéis de datos de eje y, y genómico de enfermedades raras, aparte del, del, del, de esta base de datos? Eh, a ver, yo, eh, por la parte de, yo estoy en el ciber de enfermedades raras. En el ciber pues, de enfermedades raras hay una hay un catálogo de, de genomas que, son, que tienen además el consentimiento para investigaciones posteriores. ¿no? Eh, esto hay que contactar con el CIBER, de enfermedades raras, pero en principio está muy bien porque se hizo ya pensando en, en investigaciones futuras, entonces tiene un consentimiento lo más abierto que permite la, la legislación ahora. Y hay como, pues debe haber el orden de... 3.000 entre genomas y exomas, ahora se están haciendo más genomas que antes, pero está bastante bien. Muchas gracias, una pregunta muy rapidita para Dasti, yo, yo vengo a Granada y me entero de cosas que pasan en Jaén, ayer hice una pregunta también parecida, no Un comentario, ¿quién está trabajando de Jaén en Deep Learning con vosotros? Pues en Jaén creo que Luis Martínez hace, eh, creo que Pedro González segura también y Javi Medina creo que también hace algo. Joaquín, enhorabuena por toda la presentación y todo lo que habéis avanzado, o sea, maravilloso. Eh, yo quería preguntarte, nosotros en ACESGEL tenemos empresas que estos datos son muy interesantes, ¿no? Y acceder a la base poblacional de salud. Entonces, has conocido a Martín, por ejemplo, antes, que y una de las cosas que necesitamos para temas regulatorios es estudios retroactivos, por ejemplo, si necesita una clase 2B o que son exigentes. Eh, eh, hace dos semanas estuvo también aquí la jefa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, eh, de Organismo Notificado, ¿no? Gloria, y nos decía la dificultad y la complejidad que tienen ahora este tipo de evaluaciones, porque eh, quedan ciertos eh, o sea, sitios todavía que no están muy bien definidos. Entonces, eh, primero, Martín, en el caso de Martín o de otras empresas, tendría que ir al a comité ético, sería el CCEIVA en este caso, ¿podríamos el PTS ayudarle, la fundación PTS acelerar el proceso como hemos hecho con otras empresas, vamos a dinamizar o sea, o apoyar el proceso eh, o qué nos recomienda? Para, porque son, es un poco eh, complejo ¿no? y el proceso sí. es difícil. Ver, Entonces, no ¿cómo no... vamos comiéndonos el hueso poco a poco? Bueno, básicamente. A ver, eh... Cuando os he enseñado lo que era la, la instrucción de acceso a datos, no solo es a la base poblacional de salud. Y, y no es la única forma de acceder a los datos pasando por el, la infraestructura hasta que he comentado. Es decir, se pueden hacer peticiones de la forma clásica también y se pueden hacer perfectamente. Yo lo que he puesto en marcha un poco es esto, porque esto facilita mucho. Eh, todo, todo, digamos, toda investigación que se haga con datos clínicos es uso secundario, uso primario es el que haces para hacer el manejo del paciente y uso secundario es todo lo demás. Entonces si vas a hacer algo de uso secundario, uso secundario tiene que pasar sí o sí por un comité ético. Si es eh, de la base poblacional de salud tiene que pasar por Ceceiba porque es regional. Si a lo mejor estás haciendo de un hospital, pues al, con pasar por el comité ético del hospital probablemente sea, sea suficiente. Pero claro, estamos hablando de un orden de magnitud más de datos cuando uno va a BPS que cuando uno va a un, a, a un hospital. Y, y, y para imágenes, por ejemplo, pues aún no hemos empezado a trabajar con imágenes, pero en el PAX hay 5.000 millones de imágenes médicas de todo tipo, de PET, STAC, tal, radiografías, muchas radiografías, etcétera. Los 5.000 millones, que se dice pronto. ¿eh? Es una cosa respetable. Y todo eso está vinculado a todo esto está vinculado con el NUSA del paciente a nivel de BPS. De, de tiene NUSA, tiene datos clínicos, esos NUSAs te llevan a, la, a, a las imágenes y también te llevan a la parte de, de, de farmacia que está en otra base de datos. ¿no? Entonces, la forma de pedirlo, pues ellos ya se encargan un poco de gestionar. ¿no? Cuando pedimos otros datos, una vez hemos pasado por el comité ético, hemos, aprobado, hemos pasado el aprobado de evaluación de impacto de protección de datos, solicitamos a BPS y BPS ya nos manda, se encarga de, de traernos los datos de todos los lados. Manoel, muchas gracias. Dígame si pacientes sintéticos, en pacientes sintéticos puedes generar imágenes de resonancia magnética, los de rayos del TAC, algo así, que es algo avanzado. Eh, no lo sé, o sea, <risa> nosotros estamos ahora generando lo que son las historias, es decir, el patrón de diagnósticos es algo muy sencillo aún. Eh, hay bastantes cosas, de hecho, yo creo que, Andrés, lo conocerás tú mejor, yo creo que de imágenes de radiografía sí que hay, yo creo que he visto alguna publicación, aunque no me he leído, de generación sintética de imágenes de de, de TAC, no lo sé, seguramente también. Probablemente también la haya, yo es que no he explorado eso, pero probablemente lo haya. Un poco me ha pisado la pregunta y era un comentario que iba a hacer a los dos a, a, a los dos ponentes, ¿no? A Joaquín y a Javier. Y sí se puede hacer. Hay un proyecto, eh, un megaproyecto europeo en el cual vamos a participar, vamos a intentar participar y Daxi también para generar a través de un repositorio internacional de imágenes de cáncer con los distintos métodos de imagen y crear imágenes sintéticas para hacer ensayos clínicos. Con esos pacientes. Es un macroproyecto europeo, probablemente lo liderará España y probablemente DASI será uno de los que participe participe en eso. Sí, de hecho, hace año y medio o algo así, recuerdo una conversación, no sé si estaba o solo yo hablaba, porque el concepto de género digital en industria está muy estandarizado, aunque no se usa mucho, pero bueno, está, no, tienes una máquina, pero sí. He leído ya eh, algunos trabajos y algunas líneas de la Unión Europea de proyectos hacia el gemelo digital del humano. Y ahí es donde se puede tender, al gemelo digital del humano. ¿Por qué? Y esto es una anécdota. Yo tengo muchos amigos médicos y uno le decía «esto con un ordenador se tiene que diagnosticar bien». Que no, hombre, que es que eh, el cuerpo humano no es una máquina perfecta. Y aquí los médicos pues, estaréis de acuerdo que el cuerpo humano tiene su variabilidad. ¿Y qué decimos los de la ciencia de datos? Simplemente no tenéis toda la información, pero con toda la información el cuerpo humano es una máquina perfecta y a causa, efecto. ¿no? Entonces se está atendiendo y en esa línea creo que va el proyecto Ester del cáncer en crear el gemelo digital del sistema del cáncer para poder con las GANs generar. Porque las GANs precisamente surgieron las redes generativas adversarias para generar imágenes, con lo cual tu pregunta es si se puede generar un taco, si se puede generar una radiografía es precisamente para lo que se en lo que empezaron las GANs. Y un tac no es más que una secuencia de imágenes. Al cargo de 500 épocas ya te sabe generar un cuerpo humano en 3D y que el, el discriminador le conozca. O sea que eso, como antes ha dicho, todo se puede hacer. La parte técnica es una cuestión de tiempo y dinero, pero poder se puede y se puede entrenar. Ya, el tema de, de generar pacientes virtuales que te generen conversaciones como si estuvieras con el paciente y esto ya puede ser ciencia ficción pero sistemas de entrenamiento para los médicos de que un paciente te empiece a contar su historia y que sea sintética generada que le meta confusiones que le meta olvidos que y que eso parezca real ahí hay campo ¿eh? ahí hay campo para para trabajar Eh, muchas gracias por las dos charlas. Eh, yo tenía una reflexión, pregunta para los dos, eh, sobre el tema de la generación eh, sintética de pacientes. ¿no? Eh, cuando hacemos análisis de datos en, en datos complejos de pacientes, eh, normalmente vamos buscando biomarcadores que muchas veces tenemos un problema de validación intrínseca ¿no? y que eso limita bastante bueno, digamos la, el avance de la bioinformática en general y de las ómicas. Las redes eh, generativas eh, son redes, claro, que eh, originalmente desarrollan arte, que se valida directamente con, bueno, si nos gusta o si no nos gusta. Pero si generamos un paciente, hay un riesgo inherente de que estemos generando artefactos en los datos. No sé yo hasta qué punto eh, deberíamos de tener una trazabilidad con los pacientes originales porque si identificamos un biomarcador nuevo y lo hemos hecho a partir de datos aleatorios, ¿cómo no sabemos si es un artefacto o no? no? Y luego, o sea, un comentario último, precisamente la, las redes profundas eh, tienen un problema inherente de interpretabilidad, que nos va a complicar aún más ese tema, ¿no? entonces no sé cómo veis eh, esas limitaciones. Bueno, te contesto yo y luego yo creo que tú podrás puntualizar más otras cosas. Bueno, lo primero es que eh, cuando tú generas datos, eh, realmente estás haciendo que aprenda, tú defines una lista de variables y estás haciendo que aprenda unas relaciones entre esa lista de variables, que en una imagen son los píxeles y sabes que sabe, aprende a cómo son, se relacionan entre ellos para generar algo que parezca eh, la, los, los datos originales, ¿vale? A los que le estás entrenando. En el caso de secuencias, eh, es razón, razonable, funciona razonablemente. Nosotros hemos hecho varias pruebas, eh, en este caso con, a, con autoencoders, para que, aprenda, para que aprenda cómo son las secuencias, porque uno de los problemas que queríamos resolver y queríamos ver cómo resolvíamos era eh, la aumentación de datos en, para de pacientes de enfermedades raras. ¿eh? Porque ahora hay bastantes datos, sobre todo... Bueno, hay, hay muchos datos ya de genomas por ahí disponibles. Entonces, puedes aprender más o menos cómo es un genoma. Y esto nosotros lo utilizamos para imputación. ¿Sí? Podemos hacer imputación de, de... Bueno, incluso hemos hecho cosas del estilo de imputar genomas a partir de exomas. Y sale bastante bien, quitando lo que son las, las variantes privadas de un individuo, que esas no son aprendibles por definición, porque un sistema es complicado que aprenda ese tipo de cosas. Puede aprender a poner algunas, pero no. Entonces... Eh, lo que pasa es que cuando el sistema aprende a generar, no hay... O sea, eso dice tra trazar hacia atrás. Es que no es trazar hacia atrás porque son datos distintos, no son datos... O sea, tú utilizas el, lo que sea para aprender y luego genera datos distintos. Piensa en las caras, esas que ponía. Esas caras, bueno, hay formas de saber... Eh, yo creo, tú lo sabrás mejor, sí, que, si, algún, si alguna cara ha sido utilizada para, para entrenar la red, con gran probabilidad. Con gran probabilidad. Pero, pero más allá, eso sería un problema de, de reentrenamiento, de, de reidentificación. Pero tendrías que conocer todos los datos de esa cara, con lo cual ya conocer la cara, con lo cual es un poco tonto. Solo podía utilizar para decir. Mmm, ha sido puesto este. O sea, si yo hago una base de datos, por ejemplo, de individuos con cáncer y yo tengo. y yo me secuencio un genoma de un individuo o, o un cáncer de un individuo, digo. Bueno, si me. No, esto no es un buen ejemplo. Tendría que ser de una enfermedad genética y yo me secuencio el individuo y lo comparo y puedo saber que está en esa base de datos, sé que ese individuo tenía ese cáncer porque está en la base de datos de cáncer. Es a lo que más se llega en el tema de reidentificación. Pero esa vinculación realmente se pierde en el momento que se ponen a generar. No hay no hay, no son datos que parezcan o que sean a base de, de barajar los datos originales. Es que es un concepto completamente distinto. Y luego el hecho de que si tú obtienes un biomarcador, lo tienes que validar con datos reales, eso es más un tema regulatorio, obviamente, y querrías hacerlo, querrías hacerlo pero estaría muy bien porque irías a tiro hecho. Pero muchas veces lo que digo es que realmente ahora tenemos tantos datos que merece la pena hacer primero un, un análisis con los datos que tienes y luego ir muy a tiro hecho. Nosotros tenemos un ejemplo de, de, de propuesta de, de reposicionamiento de fármacos en COVID, que la hicimos con un modelo del, de la señalización celular, haciéndole aprender eh, co, cómo, cómo era el, el modelo de señalización y haciendo simulando knockouts y viendo cómo esos knockouts afectaban lo que sería el, el, eh, digamos, el, el, el mapa de enfermedad. Esto es algo parecido, de forma muy limitada, a un gemelo digital. Hacíamos un gemelo digital que aprendía cómo era un gemelo digital de, de una célula eh, cuando tenía infección de COVID y veíamos de qué forma podíamos intervenir. ¿Vale? Y, y, y eso puramente teórico, usando datos... Públicos. Y luego lo validamos con datos de BPS. hicimos estos fármacos, realmente, si tomas estos fármacos, obviamente en BPS podíamos validar lo que son los fármacos de crónicos, ¿no? que se toman. Si una aspirina es buenísima y te la tomas un día, pues eso no lo capturas ahí. ¿no? Pero, pero ahí hicimos todo un estudio desde la, desde la formulación de la hipótesis hasta su validación, sin no hacer ni un solo experimento, utilizando datos que ya existen. Con el concepto de género digital. No sé si me desvaría un poco. <risa> no, a ver, Efectivamente, las redes neuronales no sabes cómo llegan a la solución, pero en el caso de la generación de datos sintéticos, creo que no es tan importante el cómo, sino el resultado final. Es decir, si al final, el, en este caso el Genova… El validador, el discriminador ha sido suficientemente bien entrenado para saber lo que es un genoma humano y no te cuelan uno de, un, de otro bicho y te, y te valida que eso podría ser de una persona que al final lo que hace, pues podría ser, es como la foto, podría ser de una, una cara de una persona, que sea una persona real o no. Lo importante es que el sistema haya sido entrenado suficientemente bien para validar y generar esos datos sintéticos. Y, y la línea de desarrollo de datos sintéticos no solo existe en salud. También ahora mismo la estamos aplicando en una tesis doctoral en Ingeniería Civil, que es otro área que tiene muy pocos datos. Y se tiene que utilizar la generación de datos sintéticos para, para poder validar los, los algoritmos. Yo, aprovechando que tengo el micro, hago una pregunta y ya la lanzo. Porque... Está, eh, todo lo que escucho son microproblemas de datos al microdato, desde la el gen, la célula, al paciente, a lo más grande. ¿Y cómo abordáis o cómo se abordan, disculpad, mi ignorancia, soy informático, tengo ese, puedo hacer esa pregunta, los macrodatos poblacionales, sociológicos, la caracterización de poblaciones? ¿Se está trabajando en eso? ¿Se está trabajando en tendencias en grupos de población? ¿Se está trabajando en...? prevalencia de ciertas enfermedades y como ataca, es decir esto parece, de mi punto de vista ahora mismo es investigación básica ¿qué se está haciendo con los datos a nivel de población y de salud de la población? Bueno eh, están haciendo bastantes eh, yo creo que se está haciendo bastantes estudios de, pues por ejemplo en, en COVID ha habido muchísimo movimiento de datos, porque además se han generado muchos datos y hay bastantes estudios de eh, pues de predicción de cómo va a evolucionar en función de los datos según vas viendo cómo te van cambiando las sí, eh, temporal. series temporales básicamente eh, y, y, y me imagino que en otras áreas harán cosas de ese estilo sé también que en temas de resistencia a antibióticos, patrones de que se van mirando y eh, se van prediciendo si van a aparecer antibióticos, o sea, bacterias con resistencias en sitios sí, y tal, todo ese tipo de cosas se está haciendo a nivel más, más macro, a nivel más poblacional. Pero bueno, el problema en biología es que nos falta mucha información a, a muchos niveles, desde el nivel gen al sí. Sí. nivel sí. órgano, al sí. nivel sí, y por ejemplo, esto de los pacientes de los gemelos digitales, es que yo cuando hablo con, con la gente eh, dependiendo de su especialidad el, la idea que tiene de gemelo digital es completamente distinto. Porque hablas con uno y dices no, no, estamos hablando del hígado sintético. Te Centras en el hígado, pues son un proyecto de patólogos. El hígado sintético, no sé qué, hacen toda la bioquímica del hígado, no sé qué, todos los fluidos, todo, tal y cual. Otros, no sé qué, los car cardiólogos y los cardiólogos están más metidos en el tema de la dinámica de fluidos, cómo están... Entonces... Realmente, yo creo que aún estamos en piezas. Y las cosas que se hacen a nivel de humano entero son como muy naif, son como muy, muy por encima, nadie integra todo eso. Yo creo que estamos aún un poquito lejos. Básicamente, porque no se ha hecho toda esa integración de datos, porque en muchos de los órganos o de los niveles no hay casi datos, o hay muy pocos datos, y porque además esos datos se toman de forma no homogénea, es decir, tú a lo mejor tienes millones de datos pero cuando quieres tenerlos todos tienes 50 pacientes para los que tienes todos <risa> ¿por qué? porque uno lo han hecho los del hígado artificial otro los del corazón no sé qué otro los del disease maps otro y entonces tienes datos, mole... datos de genes datos de tal, pero no tienes falta ese gran proyecto que debe ser carísimo porque <risa> hay que medir Muchas cosas, pero igual es orientarle a todo el mundo que coja. Por eso es tan importante el tema de cortes. Ahora aprovecho para hablar de hacer propaganda del, del Impact, del proyecto Impact. Hay una de las patas del Impact, nosotros estamos en el Impact de Datos hay otros impacto de genómica que está promoviendo la secuenciación de genomas, y luego hay otro que se habla mucho menos de él, y yo creo que es el más importante, que es, bueno, muy importante al menos, que es el impact, eh, no me acuerdo, o sea, cohortes, me parece. Y la idea es hacer una cohorte, que en este país no tenemos una cohorte de pacientes grande, para seguirla durante mucho tiempo y hacerle todo tipo de pruebas. ¿no? Y en otros países sí que hay, hay cohortes de varias decenas de miles de pacientes que se lleva siguiendo años, y entonces se puede hacer estudios retrospectivos de muy largo plazo. Pues, ¿qué pasa con, con ese que cuando era niño le vacunaron con no sé qué de vacuna de tal y luego le pasó no sé qué y luego pasó mucha hambre y luego tuvo paperas y no sé qué tal? Ese tipo de cosas sin una corte no se puede hacer. Y eso sería muy útil para que todo el mundo sistemáticamente investigue en la corte y se pueda hacer ese tipo de cosas. Eso, pues, se dispondrá pronto de esa corte. Vamos. Vamos a hacer ya para terminar la última preguntilla rápida. Hola, buenos días. Eh, en primer lugar, enhorabuena a los dos por la, por la gran exposición. y bueno, eh, Yo solamente quería hacer una pregunta también referida a, a, los datos, a la creación de datos artificiales. Eh, principalmente hago, eh, yo, yo hago, eh, hago análisis sobre eh, futbolistas profesionales. Hacemos diferentes estudios sobre futbolistas profesionales. Y tenemos muchísimos datos de los GPS, que pueden ser los GPS que se utilizan, los chalecos y demás, que se utilizan eh, diariamente para poder pre incluso predecir lesiones. Eh, estamos dirigiendo una tesis doctoral ahí en, en ingeniería, aquí, y estamos observando la posibilidad, la posibilidad que existe de crear esos datos artificiales en relación a, a las lesiones. Aunque tenemos muchos datos... Eh, de, todas, eh, de todos los entrenamientos, aproximadamente 300, 400 entrenamientos al año, que nos están produciendo de cada uno de los jugadores, tenemos muy pocos datos de lesiones. Con lo cual, una de las estrategias es crear, y voy a responder la pregunta que ha realizado, eh, análisis exploratorio, eh, o incluso eh, análisis de componentes principales para ver la varianza de los datos y cómo se están comportando. Aquí viene la, la, la pregunta en sí, es decir, ¿teniendo tan pocas lesiones sería adecuado crear datos artificiales? Muchas gracias. Perdón. Eso es lo que se llama un imbalance set, un problema de, con el desbalanceo de datos y sería la única solución el crear esos datos artificiales, pero con tan pocos que tiene, sin verlo y sin conocer el problema no me fiaría, porque a lo mejor que tienes 15 lesiones al año. 50, 60. Hombre, se podrían crear cosas parecidas, pero la fiabilidad yo la veo escasa. Yo creo que te hacen falta muchos mucho más. Tendría que a lo mejor reducir, reducir los casos en los que no hay lesiones o intentar abordarlo. Pero crearlo con tan poquito yo no me fiaría. Pero... Si hay, si, si hay varias temporadas de tal forma es que de hecho si lo que hay son series temporales igual no necesitas más igual puedo hacer un análisis de series temporales eh, que te predigan eso lo que más choca es que digas con el GPS si el GPS tiene un error de 15 o 20 metros ¿qué precisión tiene el movimiento dentro del campo de fútbol? por ejemplo, en el caso de fútbol porque si hay un error de más o menos 20 metros tampoco las mediciones no sé que esto ya es por hablar que conforme ibas hablando yo ya me iba planteando eso no decir es que, vale porque el GPS no. No. sí <risa> ah vale entonces no es el GPS vale vale vale que es un geoposicionamiento que es un geoposicionamiento propio vale vale entonces sí entonces sí <risa> estaba yo pensando no pero quizá no no haga falta quizá no haga falta aumentar aumentar datos cuanta más muestra mejor, pero yo creo que no haría, falta, no haría falta aumentarlo si realmente cantan. El problema es que no canten. Pues muchísimas gracias Joaquín y Javier. Un aplauso muy grande para ellos.